Yeah. Yeah, yeah, yeah. Cg y Soluciones As les presenta a todos ustedes el curso virtual Carpintería y fabricación de madres. Iniciamos el módulo 1 Función de la madera en la vida del ser humano La madera es un material que ha pasado a ser parte de la vida cotidiana del ser humano a través del tiempo de tal forma que, procesar la madera para convertirla en estructuras que se ajusten a las necesidades y preferencias del ser humano, se hace necesario conocer primero que todo una serie de pasos que permitan hacer uso de técnicas para manejar óptimamente esta clase de recursos. A través de este modo se realizará un recorrido sobre la forma como funcionan los procesos de fabricación de muebles en madera. Objetivos de aprendizaje Primero, identificar los elementos básicos que conforman la infraestructura para transformar la materia prima y así obtener resultados óptimos en la fabricación de un mueble. Segundo, Conocer las herramientas básicas manuales que son utilizadas en la fabricación de una estructura de madera y su manera como deben ser manipuladas. Tercero, conocer las diferentes herramientas eléctricas manuales o portátiles y la maquinaria de planta. Sean todos bienvenidos.